Pronto será la venida de Cristo Prepárate hermano Prepárate mi hermana Cristo pronto viene. Me dicen que hay Una bella ciudad Ahí quiero ir y tú en donde se eterna la felicidad, ahí quiero vivir y tú. Que moran jamás morirán, ahí quiero ir, y tú en donde la muerte no puede llegar, ahí quiero ir y tú. quiero ir, ahí quiero ir Y tú Ahí quiero ir, ahí quiero ir Ahí quiero ir, y tú Pies de Jesucristo, Él te ofrece la salvación, quitando la vida eterna. De perlas, sus puertas, un mar de cristal, ahí quiero ir, y tú. Con la luz del país celestial, ahí quiero ir y tú Ahí los que moran jamás morirán, ahí quiero ir y tú. Termina con cosas y afán. Ahí quiero ir Y tú Ahí quiero ir Ahí quiero ir Ahí quiero ir Y tú quiero ir, ahí quiero ir, ahí quiero ir, ahí quiero ir, ahí quiero ir, quiero Quiero ir allí, quiero ir y tú. En la casa de mi padre, muchas moradas hay. Preparémonos pues, iglesia.